Si eres de los que no puede pasar sin su enjuague bucal, entonces eres de los nuestros. Y como no hay nada que nos guste más en Hazte la lista que encontrar usos distintos a cosas cotidianas, mira ahora todo lo que puedes hacer con tu antiséptico. ¿A que hay veces que sacas la ropa de la lavadora y no huele tan bien como debería? Pues lo único que tienes que hacer es meter la ropa en la lavadora, añadir el detergente y en la cubeta del suavizante poner un tapón de enjuague bucal. Terminará con las bacterias de un plumazo. No sé si sabes que los gatos tienen el olfato muy muy fino y los olores fuertes, pues como que no. Así que si tu gato se está dedicando a hacer pis fuera de su caja, no hay nada mejor que poner en los lugares en donde lo haga toallitas impregnadas con enjuague bucal, verás cómo no vuelve por allí. Combatir la caspa con colutorio no es difícil. Lo único que debes hacer es mezclar dos tercios de agua con un tercio de enjuague bucal y aplicártelo durante 30 minutos entre el champú y el acondicionador. ¿Has visto qué fácil? Si se te ha terminado el desodorante, puedes impregnar un disco desmaquillante con colutorio y limpiarte las axilas con él. Acabará con las bacterias que producen el mal olor. Hay veces que por mucho que laves el cubo de la basura sigue oliendo raro, pero no pasa nada. Coge una toallita, impregnala de enjuague bucal y déjala en el fondo del cubo. Te durará una semana más o menos. Mezcla dos cucharadas de enjuague con dos tazas de agua y pon la mezcla en un spray. Te servirá para limpiar y desinfectar los cristales, los azulejos y la encimera. Tener hongos en las uñas de los pies no es precisamente algo muy agradable, pero si cuentas con enjuague bucal y unos 30 minutos, no te será muy complicado deshacerte de ellos. En una palangana haz una mezcla con el antiséptico y un chorrito de vinagre y mete los pies. Verás qué resultado. Y ya que tienes los pies metiditos en la palangana, aprovecha para dejar tus talones suaves como un gatito. Cuando saques los pies y sin secarlos, pásale una piedra pómez a tus talones. Toda la piel muerta saldrá sin esfuerzo. A ver, matar no va a matar a las pulgas, pero sí que ayudará a tu perro a que no se le suban. Si vais a pasear y ves que ha perdido el collar antipulgas, frótale la barriga y las patas con un poco de antiséptico bucal rebajado con agua. El olor no dejará que las pulgas se le acerquen. Y por último, el remedio que estabas esperando. El enjuague bucal también sirve para tratar las espinillas. Aplícate un poco de líquido con un algodón todos los días hasta que desaparezca. No te dolerá y prevendrá las infecciones. ¿Quieres saber qué más puede hacer tu antiséptico por ti? Pues estad atento a nuestras redes sociales y no te pierdas el punto número 11.